Eh, hola, buenos días. Bienvenidos al octavo encuentro de Patrimonio Mundial. Eh, estamos celebrando dos cosas. Primero, y la más importante, por supuesto, que es el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial. Y también celebramos que este es el primer encuentro presencial después de la pandemia. Y además, como podemos ver, hay una mezcla de mascarillas y gente ya sin mascarilla. Eso ya es para felicitarnos. Eh, tenemos la suerte de contar con eh, muchas autoridades que han venido a la presentación de este encuentro y que por lo tanto es que consideran que merece eh, su atención y su presencia aquí. Eh, son tantos que vamos a hacer dos, eh, bueno, dos turnos de, en las presentaciones de las autoridades. En primer lugar voy a presentar a las autoridades que están en la mesa, empezando por la izquierda, eh, está doña Elena Hernando Gonzalo, Gonzalo, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. A continuación, don Joao Carlos dos Santos, director general de Patrimonio Cultural de Portugal. Eh, a continuación, el embajador eh, eh, José Felipe Morales Cabral, presidente de la Comisión UNESCO de Portugal, que fue embajador de Portugal en España. Y por último, eh, don Fernando García Muiña, vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones con las Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, eh, buenos días. Y, y bueno, es un honor iniciar estas jornadas con tantos representantes. ...de instituciones, las instituciones más importantes en, en esta materia... ...y saludos lo primero en nombre de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte... ...que no podía estar hoy por cuestiones de agenda Estamos muy felices de que el encuentro ibérico de gestores de patrimonio mundial... ...se celebre este año en la Comunidad de Madrid. Contamos, como saben, en la región con cinco sitios declarados. El Monasterio del Escorial, la Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares... ...el Paisaje Cultural de Aranjuez, el Alledo de Montejo de la Sierra... ...y el Paisaje de la Luz de Madrid. Son lugares de gran valor como testimonios del pasado y con un papel muy activo en el presente como motor de desarrollo territorial. El sitio que acoge esta edición del encuentro, el paisaje cultural de Aranjuez, es un ejemplo extraordinario de la unión de diversas influencias culturales para crear un diseño de paisaje singular. Es una muestra de cómo la acción humana sobre la naturaleza puede suponer un enriquecimiento del medio natural y contribuir a proteger la diversidad biológica. Estoy segura de que esta tarde disfrutarán mucho de su visita. Aranjuez fue el primer sitio español declarado Patrimonio Mundial en la categoría de paisaje cultural. Desde la creación de esta categoría por la UNESCO en 1992, se han inscrito en la lista más de 20 paisajes culturales. En ellos se protegen los espacios a través de sus propios usos, apostando por una actividad sostenible. En los paisajes culturales de patrimonio mundial, el interés radica en la historia de las relaciones entre el paisaje y las personas que lo habitan, en la continuidad de esas tradiciones culturales y la adecuada gestión de sus transformaciones. En este sentido, quiero destacar su valor para el desarrollo sostenible. En el ámbito del patrimonio mundial, la sostenibilidad está adquiriendo un gran protagonismo. En el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, celebrado el 18 de abril, la UNESCO enfatizó el compromiso de garantizar que los monumentos y sitios de patrimonio mundial se integren plenamente en la acción y las estrategias climáticas como una herramienta transversal para la mitigación y adaptación al calentamiento global para las generaciones actuales y futuras. Y cómo se está desarrollando varias líneas de acción que ponen en valor el potencial del patrimonio cultural para fomentar la transición verde. En la mesa de esta tarde, dedicada a cambio climático, seguro que se profundizará en estos temas. Encuentros como el que inauguramos ahora son fundamentales para conocer buenas prácticas y aprender unos de las experiencias de los otros. La gestión de los sitios reconocidos por la UNESCO por su valor universal excepcional siempre es compleja y por ello es tan importante establecer alianzas que nos ayuden a enfrentarnos a retos globales como el desarrollo sostenible. Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, estamos trabajando también en estrategias que buscan potenciar el desarrollo sostenible a través del patrimonio cultural. En particular, el proyecto Patrimonio y Sostenibilidad tiene como finalidad, por una parte, poner de manifiesto que los bienes culturales heredados de nuestros antepasados responden a técnicas y materiales que son ejemplos y buenas prácticas de sostenibilidad, y, por otra, la necesidad de incorporar la perspectiva de sostenibilidad en nuestras actuaciones en patrimonio. En el marco de dicho proyecto, presentamos hace apenas diez días la guía de criterios de sostenibilidad en la conservación y restauración del patrimonio cultural inmueble. Se trata de una herramienta de libre acceso a través de nuestra página web que propone recomendaciones de sostenibilidad para las distintas fases de los proyectos de restauración y para cada uno de los actores que intervenimos en ellas. Estas jornadas son una oportunidad para que los gestores y responsables de los sitios Patrimonio Mundial compartamos nuestras herramientas y sigamos avanzando en nuestro compromiso de atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva, tal y como establece la Convención de Patrimonio Mundial, que cumple 50 años en 2022. En estos momentos no cabe duda de que es el cambio climático nuestro mayor desafío y en la lista de Patrimonio Mundial contamos con múltiples ejemplos de uso responsable de los recursos naturales. De acuerdo con la Convención de Faro del Consejo de Europa, es tiempo de un nuevo paradigma de gestión del patrimonio, cuyo objetivo sea reforzar su aportación en la construcción de una sociedad pacífica y democrática y en el proceso de desarrollo sostenible y de promoción de la diversidad cultural. Muchas gracias. Sra. Diretora-Geral do Património Cultural da Comunidade de Madrid, permita-me que em seu nome cumprimente todos os representantes das entidades aqui presentes. Quero começar por cumprimentar todos os presentes e agradecer o amável convite para estar presente neste encontro ibérico de gestores do património mundial. Depois de Angra do Heroísmo, em 2019, é agora a vez de Arangoes. No ano em que celebra 20 anos sobre a sua inscrição na lista do Património Mundial, a acolher a oitava edição dos Encontros Ibéricos de Gestores do Património Mundial. Os nossos dois países têm sabido manter vivo este projeto de intercâmbio tão frutuoso para todos, que nos traz sempre um novo fogo para enfrentar os desafios que temos pela frente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Diretora da Fundação. Aranguejo, Paisagem Cultural, pela celebração dos 20 anos da inscrição na lista do Património Mundial, não podendo deixar de destacar a sua grande riqueza patrimonial. Celebramos também os 50 anos da Convenção para a Proteção do Património Cultural e Natural da Unesco. Passados 50 anos, o património mundial, tal como todo o outro património cultural, encontra-se num mundo diferente num mundo submerso em graves crises e também um mundo em rápida transformação, com formas de comunicação e informação totalmente diferentes. As alterações climáticas e a urgência da sustentabilidade, a pandemia do Covid-19, a guerra na Ucrânia e os seus impactos mundiais vieram a alterar profundamente os pressupostos com que todos estávamos habituados a trabalhar. Por outro lado, o património, em particular o património mundial, passou ao longo destas últimas dezenas de anos a ter um uso social sem limites, motivado por uma série de fatores como o avanço da inovação tecnológica e digital, as mudanças na forma de percepção da realidade e a crescente mobilidade em todo o planeta. Este novo estádio implica, necessariamente, abordagens sempre atualizadas, partindo de pressupostos diferentes dos que tínhamos como adquiridos, ao mesmo tempo que, naturalmente, nos levanta novas questões e exigências. Perante uma realidade mais complexa, mais confusa e mais incerta, mas também uma realidade mais informada e com mais meios tecnológicos, devemos, mais do que nunca, centrar a nossa atenção sobre as prioridades que devemos que devemos apontar nas nossas práticas, dado que as solicitações são hoje muitas. O património cultural e o património mundial apresentam no século XXI contradições e riscos que não apresentavam há bem poucas décadas atrás. Certamente apresentam também novas potencialidades, novos meios e muitos outros benefícios o desenvolvimento da comunicação, das ciências e das técnicas, dão-nos hoje maior conhecimento e muito mais informação, que nos permitem agir com mais qualidade e com maior segurança. As redes de conhecimento e de intercâmbio alargam-se, tornando possível termos uma visão mais alargada, mais crítica e mais consensualizada. Paradoxalmente, esses mesmos instrumentos são também os que impulsionam alguns dos maiores riscos para o património cultural e mundial, para além dos que decorrem das alterações climáticas, como a exponencial massificação da indústria do turismo, com enormes impactos e cuja insustentabilidade as mais recentes crises vieram colocar em evidência, devendo merecer a nossa maior atenção. O património mundial faz parte da complexidade da sociedade e do seu funcionamento e dos territórios em que se encontra. Entre as tarefas do público e do privado, cada um com as suas dinâmicas próprias, num balanço entre ser pretexto para a promoção de sítios, cidades e regiões ou ser um elemento de ativação social, económica e cultural das comunidades e territórios, o património mundial afeta e é afetado pelas economias e dinâmicas sociais motiva impactos positivos económicos e sociais diretos e indiretos nas suas áreas de influência cria parcerias, cria serviços integra-se e relaciona-se com muitos setores e atividades a partir do património mundial constroem-se marcas promovem-se sítios, cidades e regiões no sentido inverso como já referi atrás, o património mundial é altamente impactado pelas dinâmicas económicas urbanas impulsionadas pelo turismo e pelo investimento imobiliário e é altamente vulnerável a acontecimentos disruptivos, riscos a que devemos estar muito atentos e que devemos integrar nas nossas políticas para o património. O interesse público exige regular a utilização desses recursos de modo que eles não percam a sua capacidade de contribuir positivamente para manter a estrutura e a estabilidade da sociedade e das comunidades, para que não se perca a memória coletiva e para que possam inspirar o futuro das nossas novas gerações através dos processos educativos e da construção do conhecimento ligado a estes patrimónios. Na base da Convenção encontra-se o imperativo da proteção do património cultural e natural com esse mesmo objetivo. 50 anos depois, é necessário estar atento a este objetivo primordial. Os cinco painéis deste oitavo encontro refletem bem os aspectos essenciais que devemos refletir e priorizar na prática da nossa ação, a utilização das tecnologias apoiadas no digital o impacto das alterações climáticas e a sustentabilidade dos bens, o papel do património mundial no desenvolvimento equilibrado das sociedades, os acontecimentos disruptivos que questionam as nossas práticas e a necessidade de evoluirmos para uma nova concepção de planos de gestão de bens, dos bens. Como é que podemos gerir o património mundial de forma que possa cumprir esse digno de ativador social económico e cultural, no mundo de relações massivas, cada vez mais virtuais, de redes de comunicações, de comunicação digitais, onde a inteligência artificial passou a regular preferências e gostos em contextos de consumo normalizado. Como poderemos utilizar estes mesmos instrumentos na gestão do património mundial, de forma a que continue a cumprir a sua vital função social social? como elemento agregador da nossa memória coletiva e sustentáculos de identidades. São algumas das perguntas a que certamente este oitavo encontro ibérico, ao longo dos vários painéis, procurará responder, indo mais além dos cinco objetivos estratégicos definidos pela Unesco. Trata-se de procurar equacionar, a partir de novas premissas, a sustentabilidade dos bens, de repensar e diversificar fontes e modelos de financiamento para a salvaguarda e valorização, de reequacionar as ofertas de programação e a seleção de públicos e de visitantes, os perfis de atividades e o tipo de articulação com as comunidades a nível local e regional, de repensar o enquadramento das atividades colaborativas no quadro internacional. Muito obrigado. Señora alcaldesa, um, señora presidenta del Patrimonio, general, um, señor director general, um, señor vicedirector, señora Dona Elena Fernando Gonzalo, eh, mi caro Juan Carlos Santos y eh, mi querido amigo Alfredo Pérez de Arminio. Uh, vou tentar falar despacio espaço porque estou na compreensão de la entre portugueses e espanhóis em termos linguísticos, uh -huh, uh -huh. não é necessariamente uh, algo de dinheiro. Uh, minhas senhoras e meus senhores, agradeço ao Ministério da Cultura de Espanha a organização deste oitavo encontro de gestores do património mundial de Espanha e Portugal e agradeço igualmente à Alcaldia de Arrués e à Universidade Rei Juan Carlos a hospitalidade com que nos acolhem. Durante os últimos 18 anos, estes encontros têm constituído uma ocasião privilegiada para partilhar conhecimentos, experiências e boas práticas no quadro de preocupações comuns quanto à gestão, proteção e preservação de bens culturais e naturais que são património de toda a humanidade, assim como para refletirmos sobre o que desejamos para o futuro desse mesmo património um exercício de redobrada dificuldade nos tempos incertos que vivemos, compactados agora pela agressão russa à Ucrânia. Celebramos este ano o 50º aniversário da Convenção de 1972. Temos neste encontro uma boa oportunidade para avaliar o seu contributo para a proteção do património e a sua capacidade para ultrapassar os desafios de várias ordem com que se confronta. De facto, nunca como hoje, o património cultural e natural se encontrou tão ameaçado como ilustra desde logo a escolha dos temas que serão debatidos nestes dois dias. A primeira ameaça resulta da descaracterização do património e na destruição do seu valor único, o que pode resultar de várias dinâmicas, por vezes convergentes. Os gestores dos bens conhecem bem a pressão exercida pela afluência exponencial de visitantes, Pela necessidade de redefinir acessos e percursos, pelo vandalismo ou simples incuria, pela produção urbana ou a pura especulação que ameaça a preservação de zonas indispensáveis de proteção, ou ainda o declínio de muitos centros históricos. Mas outras e novas ameaças têm surgido, desde logo as derivadas das alterações climáticas, da erosão dos terrenos, da corrosão ligada às chuvas ácidas, do aumento da temperatura que destruirá a prazo paisagens classificadas devido à falta de água ou da subida paulatina do nível do mar, que ameaça já sítios ribeirinhos, tanto no Índico como no Mediterrâneo. A pandemia de que a custo começamos a sair ilustrou dramaticamente um novo tipo de ameaça, até, até então insuspeitada, dado o seu forte impacto sobre o número de visitantes e as atividades económicas, sociais e culturais, a que a gestão do património se encontra Indissociavelmente ligada. A redução severa desses fluxos, para não dizer o seu simples desaparecimento, teve, como todos sabemos, um impacto negativo direto sobre os meios humanos e financeiros destinados não apenas à preservação desse património, como à sua simples fruição. Que ensinamentos retiramos da pandemia? Como é que eles nos ajudarão a aumentar a resiliência e e a melhorar a gestão do património em novas situações de adversidade, Como manter o seu papel de instrumentos simultaneamente cultural, educacional e económico nestes contextos? Estas questões levam-me brevemente a outro tema, o papel do património enquanto motor de desenvolvimento económico e social. Este papel é para todos evidente. O património cultural e natural, sobretudo consagrado na lista do património mundial, É um importante elemento de angariação de recursos financeiros, de criação de emprego, de atração de investimentos, de construção de modernas infraestruturas de que beneficiam forasteiros, população local e, finalmente, a comunidade nacional. Mas tal constitui simultaneamente um dos problemas com que se defronta a preservação e a conservação do património. O risco do seu hiperaproveitamento em termos exclusivamente determinados por um ganho económico tantas vezes a curto prazo. Este é o caminho certo para destruir, sem possibilidade de retrocesso, testemunhos preciosos da evolução histórica de povos e culturas, ou seja, o que os têm de verdadeiramente único e excepcional, e acabando por matar a proverbial galinha dos ovos do ouro. A questão não será assim apenas a de como utilizar o património como instrumento de desenvolvimento, mas também como evitar que o património possa deixar de ser uma ferramenta de progresso. Não se deve, nem se pode esquecer, que independentemente da sua utilização ao serviço do de desenvolvimento sustentado, os monumentos e paisagens classificadas têm um valor histórico, artístico ou paisagístico intrínseco. Valem por si. São depositários da nossa cultura, do nosso papel na história da humanidade, são elementos importantes da nossa identidade e do nosso orgulho e autoestima. Uma gestão que consiga resistir à pressão puramente economicista e à tentação de aproveitamento de um sítio sem as limitações ditadas pelas necessidades de preservação da sua integridade ou por critérios tantas vezes de simples bom senso, está no caminho certo para que esse bem possa ser um instrumento importante de desenvolvimento económico e social e que o possa ser de uma forma sustentável. Todos estes são temas importantes a discutir nestes dias, por gestores, especialistas e a sociedade em geral. Termino. A resiliência no tempo destes encontros ibéricos, organizados conjuntamente pelos Ministérios da Cultura dos nossos dois países e pela Comissão Nacional da Unesco Portuguesa, atesta indubitavelmente da sua utilidade e dos resultados portugueses alcançados nestas quase duas décadas de trabalho conjunto. Estou certo que esta oitava reunião, neste encantador sítio de Anarrués, Tan cheio de historia y de memoria estará a altura de nuestras expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas las autoridades que nos acompañan hoy, a todos los eh, ponentes que durante estos dos días. Eh, en los diferentes paneles, en las diferentes sesiones, pues nos aportarán todo lo que están trabajando, todos los desarrollos que se están eh, planteando y también a, a todos los asistentes. Muchas gracias por el interés mostrado por este tipo de, de iniciativas y por su, por su asistencia. Eh, quisiera darles a, a todos la bienvenida a este campus de Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos y por supuesto darles la bienvenida a este octavo encuentro ibérico de Patrimonio Mundial coincidiendo con el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial y además coincidiendo con el 25 aniversario de esta casa que hoy, eh, hoy les acoge. Aunque algo más joven que, que la Convención, la Universidad de Juan Carlos cuenta ya con una historia, una historia que está imbricada en la historia de los municipios donde está situada y que contribuye a la promoción de los valores humanos y al desarrollo económico y social de su entorno. Como vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas, es un placer acoger este encuentro ibérico de patrimonio mundial, centrado en el estudio y análisis de los principales retos de futuro en este ámbito. Aranjuez fue el primer paisaje cultural de España inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, constituyendo, uno, eh, junto con sus ciudadanos, uno de sus principales activos. Las ciudades patrimonio como Aranjuez son bienes a cuidar, son creaciones brillantes de la cultura universal conformando uno de los principales referentes y símbolos culturales. La Convención de Patrimonio Mundial reconoce que los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial pertenecen a toda la humanidad y deben legarse a las generaciones futuras. Los retos que se van a trabajar durante estos días, durante este encuentro, precisamente van encaminados a este objetivo, el desarrollo y el bienestar actual en ningún caso debe comprometer el futuro de los que están por venir. Además del impacto de la COVID en el patrimonio mundial, a lo largo de estos días se abordará el estudio de las nuevas tecnologías, el cambio climático, la sostenibilidad, el impacto del patrimonio eh, a nivel económico y social. Como vemos, tecnología, técnica, arte, sociedad, economía y cultura caminan de la mano. Una vez más, estimada alcaldesa, querida María José, nos encontramos en este salón, en un acto eh, para inaugurar... Eh, un acto, quiero decir, que muestra la estrecha, la sólida relación entre ambas instituciones. Y entendemos que esta es la mejor forma de servir tanto a nuestros estudiantes como a nuestros ciudadanos. Muchas gracias María José y buenos días a todos. Bueno, continuamos con la presencia de tres ilustres autoridades. Eh, con don Isaac Sastre de Diego, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, doña Ana de la Cueva Fernández, presidenta de Patrimonio Nacional y doña María José Martínez de la Fuente, alcaldesa del Ayuntamiento de Aranjuez. Buenos días. Querida alcaldesa, querida presidenta y colegas directores generales, demás autoridades y asistentes, no hay mejor manera de empezar un encuentro que, dando una buena noticia, justo eh, me acaban de comunicar que Almadén, las minas de Almadén han sido declaradas sello de patrimonio europeo, eh, incrementamos... Eh, a tres, hasta ahora teníamos la residencia de estudiantes en Madrid y teníamos eh, el archivo de la Corona de Aragón, pues desde hoy ya se incorpora Al a esta lista que no hace otra cosa que redundar en los valores del patrimonio y creo que además este encuentro, un encuentro ibérico con España y Portugal, define a la perfección lo que, lo que significa el patrimonio, por lo menos lo que significa el patrimonio mundial en el seno de la UNESCO. Cuando nace la UNESCO, después de los horrores que vivió Europa, los pueblos se dan cuenta de que hay un legado, hay una memoria que debe cuidarse, que debe preservarse. Y así nace primero la Convención del 72, después de una gran alianza entre países para defender y salvar el patrimonio, y así han ido surgiendo las respectivas convenciones ya en 2001, cuando nos damos cuenta de que hay un patrimonio olvidado, más allá de nuestras tierras, de nuestros continentes, el patrimonio subacuático, y en 2003 esa otra cara del patrimonio, esa cara intangible, esa cara inmaterial. Eh, hoy este año, 50 años después de la Convención del 72, creo que lo que, con, lo que significa el patrimonio para las sociedades nos interpela a los valores universales, a los sentimientos más buenos de la humanidad, lo que queremos, lo que queremos cuidar, lo que queremos transmitir lo que nos, nos une, lo que nos junta como sociedades. Y hoy más que nunca, cuando volvemos a sufrir los mismos horrores que propiciaron el nacimiento de la UNESCO, estos encuentros, estos encuentros que ponen en común, estos encuentros que nos hacen avanzar, apelan al espíritu del hermanamiento de las sociedades y de lo que debe ser el patrimonio. Es verdad que 50 años después las nociones de patrimonio son muy diferentes. Decía antes la directora general. Y recordaba también el vicerrector este, este lugar, es el primero que obtuvo la, la mención de patrimonio cultural, de paisaje cultural, un, un concepto que no existía cuando, cuando nació la Convención del 72, a pesar de que ya había un binomio que va de la mano, como es lo cultural y lo natural. Y han ido naciendo otros tipos de patrimonio que lo que nos hacen es darnos cuenta de lo valioso que hemos construido como sociedades y debemos preservar. Los desafíos son los mismos de hace 50 años, pero además se han añadido otros, como puede ser el de la masificación turística que comentaban nuestros colegas portugueses, como puede ser la necesidad de implementar buenos planes de gestión, porque esos planes de gestión son los que van a hacer que la conservación del patrimonio dure que es nuestro principal objetivo, se transmita a las futuras generaciones. Por eso este encuentro creo que va a ser eh, una gran oportunidad para que reflexionemos y para que pongamos en común cómo podemos gestionar mejor, de una manera más eficiente, nuestro riquísimo patrimonio, nuestra obligación de legarlo y cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías ya se está haciendo, no estamos descubriendo nada, las TIC ya han venido al patrimonio, pero también cómo desde las administraciones debemos priorizar y debemos crear esas herramientas, como señalaba Elena, la directora general de la Comunidad de Madrid, bienvenida y gracias esa herramienta, nosotros en el, en el seno del Ministerio de Cultura eh, a raíz de, de, del, último, o del, del, del último encuentro del año pasado de, de ministros de Cultura, eh, lanzamos la idea, la necesidad de crear un libro verde de la gestión sostenible del patrimonio. Hemos empezado ese grupo de trabajo al que queremos invitar y hemos invitado a Patrimonio Nacional para que sean herramientas útiles, operativas y para que no 50 años más, sino el tiempo que la humanidad esté en este mundo, siga cuidando su patrimonio, siga viendo en ese patrimonio esos valores que nos hacen humanos, esos valores que, por desgracia, la historia nos demuestra que una y otra vez están amenazados. Muchísimas gracias a todos, eh, a nuestros organizadores, a la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales. Eh, espero que sea un éxito, que sea sobre todo un foro de encuentro y que avance en ese conocimiento y en esa manera de implementar eh, nuevas medidas y nuevas herramientas para la gestión de nuestro patrimonio y de nuestro patrimonio mundial en concreto. Y no cabe, por mi parte, más que darle enhorabuena y desear que esto sea un feliz encuentro y que, a pesar de la COVID, pues, se mantenga con ese carácter bienal, eh, ya no ocho ediciones, sino las que hagan falta. Muchísimas gracias. Embajador, directores generales, querido Alfredo Pérez Hermiñán. Es un placer para mí estar hoy aquí como presidenta del Patrimonio Nacional, que, como saben, es una entidad que gestiona un conjunto extraordinario de bienes de enorme valor eh, cultural y medioambiental. Dos de los bienes que gestionamos, como señalaba antes la directora, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Paisaje Cultural de Aranjuez, eh, están en nuestro ámbito y, y en ellos tenemos una responsabilidad de, de gestión. Me parece interesante, como decía el director, eh, señalar cómo los 17 años transcurridos entre la primera declaración del, eh, del caso del monasterio del Escorial en 1984 con la de Aranjuez, en estos 17 años, cómo ha cambiado el enfoque de lo que es el patrimonio cultural. Pasamos de un, de un enfoque monumentalista a un enfoque más amplio, como señalaba también el embajador, que nos da idea... De, de la relevancia de este enfoque más integrador del patrimonio de lo que supone la obra conjunta del hombre y de la naturaleza y de lo que supone para conservar estos activos el trabajo conjunto eh, Aranjuez como señalaba en el primer sitio declarado patrimonio, paisaje cultural en, en España es excepcional yo creo porque se incorporan múltiples factores, el conjunto arquitectónico excepcional con el palacio y sus edificios adyacentes, la ciudad ilustrada, los jardines históricos todo ello vinculado a un paisaje fluvial y agrario único en Europa que tenemos la obligación de, de cuidar. Esta declaración conjunta nos obliga además a, a todas las administraciones a trabajar conjuntamente. Yo creo que es una, uno de los grandes activos y uno de los grandes retos. ¿no? Somos muchos los implicados, pero el, el objetivo es común y, y en, eso, en eso estamos. Yo creo que el plan director que se va a presentar hoy... También creo que muestra cómo, cómo tenemos que trabajar todos conjuntamente, cada uno con nuestro cuidado, cada uno con nuestro ámbito, pero los esfuerzos compartidos, independientemente de las administraciones, creo que es lo que hace que un país funcione, ¿no? Y yo creo que es un orgullo estar en, en actos como estos y trabajar conjuntamente. Porque la gestión de un lugar declarado patrimonio mundial supone una enorme responsabilidad, supone eh, garantizar los valores por los que obtuvo esta declaración y para ello nosotros aplicamos en Patrimonio Nacional un modelo de gestión basado en el mantenimiento preventivo y correctivo, en tener un enfoque integral de la conservación para hacer eh, informes y análisis exhaustivos que nos permitan conocer dónde estamos, cuáles son las necesidades de actuar. En este proceso creo que es muy relevante también la combinación entre la modernización en la gestión en, el, en nuestros jardines con el mantenimiento del patrimonio histórico eh, que ellos representan. ¿no? Esta semana en el Palacio Real de Madrid, el martes, comentaba con la alcaldesa, ha tenido lugar una conferencia de un ciclo de conferencias que estamos organizando todos los martes en el Palacio Real, que les animo a seguir en, en streaming, y una de las conferencias esta semana se ha dedicado específicamente al jardín, a los jardines históricos de Aranjuez. Estará colgada en nuestra página web, les animo a visitarlo, porque yo creo que es una, una muestra magnífica de todos los retos que supone la gestión de estos jardines, de lo que supone en muchos ámbitos, del diseño, del agua, de la gestión, y creo que, que fue una, una estupenda conferencia que merece la pena poner en valor. Yo creo que también es importante eh, tener en cuenta que, que hay... Un futuro que tenemos por delante en el que algunos retos como el cambio climático son sin duda de enorme dimensión. Tenemos que, que ver ahora en, en, la gestión, en, la, en el panel que se va a dedicar a esto, yo creo que, que es una oportunidad de ver cuáles son las actuaciones y cómo tenemos que ir condicionando y cambiando también varias de nuestras actuaciones teniendo en cuenta el cambio climático, que ya no hay duda de que existe. Hace unos años a lo mejor alguien lo cuestionaba, no es el caso ahora. ¿no? Son lugares singulares, lugares que nos obligan, nos obligan a compartir conocimiento, a aprender de otras experiencias, a colaborar con otras administraciones, con otros países, y por ello me parece que es un privilegio estar hoy, ahí. Quiero, hoy aquí. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura y Deporte de España por impulsar este encuentro ibérico e instarles a seguir como expertos en el tema con, con enorme interés un caso que tenemos ahora en, en Aranjuez de la restauración de la Casa del Labrador. Es un proyecto enorme. Es un proyecto que, al que hemos dedicado muchos recursos públicos, se aprobó por el Consejo de Ministros, pero el, el presupuesto que se está destinando ahora y que estamos ejecutando nos va a permitir recuperar una maravilla arquitectónica y, de nuevo, poder tener en activo y con visitas otro sitio más aquí dentro de, de Aranjuez. De forma que, que vamos a intentar darle difusión a este proceso porque lleva muchos años pero, pero va a ser una maravilla y, y supone un esfuerzo más por la conservación a la que estamos obligados. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes y muchas gracias, alcaldesa. Bien, presidenta de Patrimonio Nacional, querida Ana de la Cueva, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes, Isaac Sastre. Encantada, es la primera vez que tenemos oportunidad de coincidir. Vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones con las Empresas de la Universidad de Juan Carlos. Que yo, Fernando, gracias eh, una vez más pues por pues, vuestra colaboración. Así que también trasladarle mi agradecimiento al, al rector. Presidente de la Comisión UNESCO de Portugal, embajador José Felipe Moraes Cabral director general de Patrimonio Cultural de Portugal, Joao Carlos Dos Santos, directora general de Patrimonio Com Cultural de la Comunidad de Madrid, Elena Hernando, miembros de la Corporación Municipal, querido Alfredo Pérez de Armiñán, amigo y, sobre todo, maestro. Amigas y amigos ponentes y asistentes a este octavo encuentro de gestores de patrimonio mundial, un saludo muy afectuoso y muy buenos días. Mis primeras palabras han de ser de bienvenida a todos en nombre de los ribereños y de la Corporación Municipal de este real sitio y villa, y de gratitud también por su presencia en nuestra ciudad tras atender el Ministerio de Cultura y Deporte nuestra propuesta para convertirnos hoy en sede del presente encuentro. Deferencia, por supuesto, que igualmente agradezco. Aranjuez les acoge en este singular espacio histórico, hoy educativo y cultural, del Real Cuartel de Guardias de Corse, uno de los inmuebles más destacados de la ciudad, creado por Fernando, creada por Fernando VI, tras levantarse en 1750 la prohibición secular del establecimiento de población en el real sitio. Este real cuartel y el primer plan urbano de Aranjuez comparten autor, Santiago Bonavía, arquitecto que vendría a ser decisivo junto a Juan de Villanueva para la historia de la arquitectura universal y para la planificación de nuestro casco histórico. A lo largo de dos días en el marco, ya se ha dicho, de la celebración del quincuagésimo aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial, con un programa que anuncia doctas intervenciones, se abordarán temas de plena actualidad, como los que han venido siendo ya citados, que plantean al tiempo también importantes retos de futuro, al, al fin último que todos perseguimos la mejor y más amplia conservación, protección, preservación y difusión en la gestión de los bienes patrimonio mundial. El atractivo y certero programa del encuentro nos acercará a ello desde el cualificado estudio de sus expertos ponentes españoles y lusos. No menos interesantes habrán de ser las aportaciones, sin duda, de los participantes en los debates que se susciten, pues no en vano. El encuentro reúne a gestores de los 49 sitios españoles y de los 17 sitios portugueses incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todo cuanto antecede favorecerá, sin duda, nuestro acercamiento a la buscada e imprescindible sostenibilidad de nuestro entorno, el término que acuñó la Convención de Patrimonio Mundial en 1972, el desarrollo sostenible, es decir, la relación equilibrada y armoniosa entre sociedad, economía y medio ambiente. Debo manifestar públicamente la satisfacción que produce a los ribereños, que nos produce a los ribereños, convertirse hoy en epicentro de estos encuentros bianuales que alternan las sedes de España y de Portugal, máxime cuando se recupera su carácter presencial temporalmente perdido desde 2019 a causa, como todos saben, de la grave pandemia que padecimos y aún hoy nos alerta. La celebración de estos encuentros tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre los países de la península ibérica que a lo largo de su historia han mantenido nexos de unión histórica y social de gran riqueza y diversidad. Obviamente, en lo que a su patrimonio histórico y cultural se refiere, esas relaciones y conexiones hallan en Aranjuez singular significación. Permítaseme citar a modo de ejemplo la huella dejada por nuestro Felipe II en Lisboa, con proyectos que permanecen en relevantes edificios como San Vicente de Fora. Importante fue la influencia en nuestra ciudad de la reina portuguesa Bárbara de Braganza, mujer culta que convirtió a Aranjuez en su refugio favorito, gran amante de las artes y singularmente de la música que atrajo hasta nuestro real sitio a Farinelli, Carlos Brocci o Escarlati y que creó los conciertos por el río Tajo, nuestro río común. Otro ejemplo de la singular relación entre Aranjuez y Portugal lo constituye la advocación misma de nuestra capilla de San Antonio a San Antonio de Padua, de origen portugués y patrón de la capital lusa. El paisaje cultural de Aranjuez es un ejemplo de valor excepcional de la armoniosa conjugación de la obra del hombre con la naturaleza en una sólida creación cuyos protagonistas son el arte y el entorno físico. Las zonas que lo definen se articulan en tres ámbitos. Los ha citado la presidenta. El primero de ellos es el núcleo palatino con el Palacio Real, los jardines de la isla, del parterre, del rey y del príncipe, las casas de oficios, el patio de caballeros y la casa del labrador, una gran noticia, presidenta, cuyo desarrollo eh, se produce entre los siglos XVI y XVIII. El segundo lo constituyen las huertas y calles arboladas, cuya traza se remonta al siglo XVI siendo, por cierto, el ejemplo mundial más antiguo de ordenación paisajística a gran escala. Y el tercero es esa ciudad del siglo XVIII. La tutela y conservación de estos bienes naturales, monumentales y culturales es responsabilidad de varias administraciones del Estado, por lo que se hace precisa la implicación de todas las administraciones estatal, autonómica y local propietarias de este patrimonio, así como también la de los numerosos agentes sociales y propietarios privados. Precisamos asimismo de la elaboración de un plan estratégico en el que debemos implicarnos todas las Administraciones, organismos e instituciones afectadas y en el que, a mi modo de parecer y entender, sin desprendernos de nuestras competencias propias, debe definirse con claridad quién tiene que hacer qué, cuándo debe hacerse y con cuánto presupuesto. Sin ese plan estratégico, sin esa coordinación e implicación de todos, no podremos proyectar adecuadamente la singularidad tipológica del paisaje cultural de Aranjuez y su vanguardia estética. Algo que, si logra hacerse adecuadamente, redundará en el incremento de la generación de empleo y riqueza en nuestra ciudad, en la firme defensa de que el patrimonio histórico es vía consustancial y esencial de desarrollo social y económico de los lugares en donde se halle. Y el reconocimiento por la UNESCO precisamente como patrimonio de la humanidad de esos sitios es, sin duda, la singularidad universal que debe aprovecharse a tal fin. Concluyo. Amigas y amigos, mi deseo es que durante estos dos días de encuentro aprovechen ustedes esta circunstancia para, además del intercambio de investigaciones, de ideas y de proyectos, Disfruten de la experiencia sensorial del escenario elegido y la más bella de sus estaciones, la primavera. En definitiva, deseo que disfruten de esta cita y descubran las ricas posibilidades de cultura, turismo, gastronomía y ocio de las que dispone nuestra ciudad. Un lugar emblemático por su historia, su cultura y el carácter acogedor de sus habitantes. En nombre de los ribereños y en el mío, como su alcaldesa, les reitero mi bienvenida con todo afecto y mi deseo de una estancia provechosa y feliz. De la mano de todos los intervinientes que me han precedido, pues damos por inauguradas y por inaugurado el octavo encuentro ibérico de, patrimonio mundial, de gestores de patrimonio mundial. Muchas gracias.